de gobierno de Nicolás lo que están hablando es de comprar armamentos a los iraníes. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar no se les olvide suscribirse a nuestro canal y pues por supuesto compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. Nicolás pregona una cura milagrosa para encubrir un enorme problema. Venezuela no puede o no quiere vacunarse. ¿Cuál será la verdad? El gobierno dictatorial de Nicolás ha venido promocionando las gotas de Corbativiri como una posible cura contra la contaminación de la pandemia mientras se muestra incapaz de acceder a las vacunas. Neutralizar el contagio de la pandemia sin un solo efecto secundario. No hay aguja, no hay problema. Solo unas gotas de líquido mágico bajo la lengua cada cuatro horas y es adiós al bloqueo. Hola, a la buena salud. De Venezuela para el mundo declaró Nicolás en un discurso por televisión nacional mostrando dos fracasos brillantes de Carbativir. La respuesta de los médicos profesionales venezolanos dicen que las gotas milagrosas de Nicolás que prometió y que se producirán rápidamente en masa son en realidad un extracto de hierba de tomillo utilizada en terapias homeopáticas y en la cocina ordinaria. Claro que mirándolo como una campaña de marketing podría ser cierta. Más allá que cualquier otra nación del hemisferio occidental, este estado socialista roto lo que podemos ver es que podría necesitar más que un milagro para derrotar al nuevo contagio. Desafortunadamente Venezuela está tan atrasada en el abastecimiento de vacunas que los analistas dicen que podría pasar hasta 2023. Y esto la sitúa en el último peldaño de las naciones, algo que realmente es preocupante para Venezuela. Siendo conscientes que es un país sumido en una crisis humanitaria mucho antes de la pandemia en el que Nicolás y el líder de la oposición apoyado por Estados Unidos, Juan Guaidó, reclaman la presidencia. No podemos ser ajenos. Los problemas de Venezuela son tanto económicos como políticos. Más de dos décadas de mala gestión y corrupción han vaciado las arcas del Estado, han quebrado el sistema de salud y han llevado al sector petrolero a una espiral de arte. Y a eso sumémosle este tema de pandemia que en serio no ha tenido ningún control, ningún manejo en Venezuela que, lo reitero, es algo preocupante. No solo pasa en Venezuela, pienso que es una preocupación a nivel mundial, pero pues a eso sumémosle pues, todos los problemas políticos y económicos del país. Pero según Nicolás, afirma que la resistencia de la oposición a descongelar esos activos y las naciones de Estados Unidos que dificultan la financiación y las compras de las vacunas han dejado a su gobierno sin los recursos que se necesita para competir en la pugna mundial de la pandemia. El punto de vista de los críticos sostiene que Nicolás está retrasando a propósito la adquisición de vacunas. Lo que pretende es presentar a la nación como una víctima de la esperanza de obtener un alivio de las naciones por parte de la nueva administración de Biden. Mientras sigan enfrentados los dos bandos, se le puede estar acabando el tiempo. Recordemos que el gobierno dictatorial de Nicolás no cumplió el mes pasado con un plazo crítico para participar en un programa de vacunas vinculado a la Organización Mundial de la Salud, el cual está diseñado para ayudar a los países en desarrollo a obtener suministros de vacunas contra la pandemia. Sabemos que las conversaciones entre Nicolás y la oposición para llegar a un gran acuerdo se han empantanado, puesto que ninguna de las partes proyecta optimismo. Estamos plantando diálogos con cualquiera que podamos alcanzar para sacar esto adelante por las consecuencias que tendrá para la población venezolana. Lo que queremos es que la población venezolana se vacune y como vemos ahora, eso no es posible todavía. El gobierno de Nicolás se está aventurando en el realismo mágico, vendiendo remedios caseros que incluyen test de hierbas y gotas milagrosas en un intento de calmar a una población largamente sufrida. Fue así como Nicolás presentó a la nación TV. además afirmó que no podía revelar la identidad del inventor del medicamento, incluso cuando blandía un libro que nombraba al científico en la televisión nacional. Este libro se puede encontrar fácilmente en internet, el cual identifica a Raúl Ojeda como el investigador principal del compuesto que contiene el ingrediente activo isotimol. Ojeda se describe como escritor, poeta, altruista, investigador bioquímico y lo identifica como empleado de Labfarben, un laboratorio que produce las gotas y que según los registros corporativos solía vender piezas de automóviles. De manera prudente, los médicos venezolanos fueron cautelosos en sus evaluaciones de un compuesto que según ellos se han utilizado en enjuagues bucales y antisépticos para matar bacterias. Luego de analizar los hallazgos de Ojeda, ahora califican que las afirmaciones de Nicolás no solo son falsas, sino realmente peligrosas. Sin embargo, Nicolás ha rechazado las críticas diciendo que la envidia ha destacado una campaña brutal contra Carbativir. O sea, ni siquiera es consciente que él mismo, se puede, eh, él mismo y su entorno pueden estar perjudicados. Ojeda no respondió ante una solicitud para una entrevista El director de la Academia Venezolana de Medicina, Enrique López Loyo Calificó las gotas como una cortina de humo en torno a la necesidad imperiosa de vacunas Como no hay tal seguridad, intuyendo que carbativir no puede ser suficiente El gobierno dictatorial de, de Nicolás también está recurriendo al largamente demonizado sector privado En busca de un remedio financiero de esa manera los funcionarios del gobierno están explorando si las empresas privadas pueden ayudar a sortear las barreras a la financiación y a las transferencias de fondos que han sido erigidas por las naciones de Estados Unidos. Es más, siendo conscientes sin otra solución, a Venezuela le quedarán pocas opciones para acabar con la pandemia. De acuerdo a su complicidad con Rusia, el gobierno de Nicolás ha firmado un contrato por 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik pero no se ha anunciado ninguna fecha de entrega. También señaló vagamente que podrían llegar algunas vacunas del país asiático, pero no está claro el número de dosis. La última esperanza de Venezuela podría ser el eventual éxito de una de las vacunas que está desarrollando Cuba, pues en este caso país comunista. Pero los analistas afirman que aún faltan meses para que esa ayuda llegue. El gobierno dictatorial de Nicolás afirma que las sanciones de Estados Unidos y la resistencia de la oposición interna han hecho imposible cumplir casi cualquier compromiso financiero para comprar vacunas. Lo que según afirma el gobierno de Nicolás es que las sanciones de Estados Unidos contienen excepciones para las medicinas y los alimentos. Por eso Jorge Arreaza, el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, dijo que las empresas y los bancos tienen demasiado miedo de entrar en conflicto con Washington, como para hacer negocios con Venezuela. Arreaza tratando de tapar una mala administración porque el problema no viene hace dos años cuando comenzaron las sanciones, el problema viene hace más de 20 años pero según dice él, no hemos podido pagar las vacunas por ningún medio. Tenemos prohibido utilizar el sistema financiero. Ningún banco recibe dinero venezolano por miedo a las sanciones. Y así lo afirmó. Los abogados que representan el Banco Central de Venezuela buscaron en diciembre liberar los fondos congelados en Gran Bretaña para cubrir un pago inicial y así asegurar las vacunas a través de COVAX. El gobierno de Nicolás definitivamente solicitó el apoyo de la oposición de Guaidó para su petición, argumentando que estaban en juego vidas venezolanas y pidiendo que los fondos se transfirieran directamente a COVAX. Inmediatamente la oposición se negó diciendo que Nicolás tiene claramente otros medios para pagar. A pesar de que la industria petrolera está tan acabada, aún puede generar cientos de millones de dólares al mes. Pero los funcionarios del gobierno de Nicolás lo que están hablando es de comprar armamentos a los iraníes. Luego del acuerdo de la oposición y la OPS dicen que los kits de pruebas no llegaron a los hospitales que las partes habían acordado, sino que fueron desviados a los laboratorios del gobierno. Solo se ha utilizado un 2% de esas pruebas. Hasta el día de hoy no tenemos idea dónde está el resto. Así lo dijo el médico infectólogo Julio Castro, principal asesor de la oposición en la lucha contra la pandemia. Por su parte, Arreaza volvió y desmintió esas afirmaciones y dijo que solo se enviaron algunas máquinas de análisis de antígenos a diferentes lugares bajo la dirección de los funcionarios regionales de salud. Sabemos también que Nicolás ha sido un acusado durante mucho tiempo de politizar la ayuda extranjera. Por ejemplo, un envío de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos se ha retrasado durante meses por la insistencia de su gobierno en controlar la distribución. Recordemos también que las autoridades las últimas semanas han tomado medidas enérgicas contra las organizaciones benéficas privadas que eluden al gobierno para ayudar directamente a los pobres o a los enfermos. Lo que dijo Guaidó es que el acceso a los fondos no es el problema. Esa es la propaganda de la represión de Nicolás para tratar de excusarse y señalar con el dedo y de confundir al mundo entero. Biden que señaló que no tiene planes inmediatos de conversaciones directas con Nicolás ha sugerido, sin embargo, que podría ser más flexible de lo que fue el gobierno de Trump para abordar la crisis humanitaria del país, algo que sería excelente para Venezuela. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dicen que no se puede confiar en el gobierno de Nicolás para distribuir las vacunas contra la pandemia, pero dicen que están preparados para considerar la emisión de licencias especiales que otorgarían a los fabricantes de vacunas excepciones explícitas de las sanciones de Estados Unidos. Ugarte propuso que si Nicolás y la oposición pudieran llegar a un acuerdo, los plazos de pago incumplidos podrían ser perdonados. No estamos para sacar a la luz pública quién tiene la razón. Esta es una situación muy polarizada y ambas partes necesitan llegar a un acuerdo. Si logran pagar las vacunas, no veo cómo COVAX podría negar su solicitud. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestra noticia. Así que no se les olvide suscribirse a nuestro canal, también activar eh, la, la campanita de notificaciones para que ustedes no se pierdan ninguna sola noticia. Siempre es un gusto leerlos y hasta una próxima. Chao, chao.